Yo siempre he creído que los seres humanos tenemos muchísimas capacidades capacidades de las que hasta nosotros mismos nos sorprenderíamos, pero la sociedad se ha encargado de decirnos que nuestras capacidades son limitadas, que estudiemos para conseguir un trabajo estable y que no tengamos más aspiraciones porque hacer eso es lo correcto y que debemos conformarnos con llevar una vida tranquila y sin riesgos. Sin riesgos entre comillas porque conozco muchísimas personas que se han quedado prácticamente en la calle cuando las sacan de sus trabajos por diferentes razones, recortes de personal, reingeniería de la empresa o simplemente porque al jefe de turno no le caíste bien. Y tranquilos también entre comillas porque en los empleos tradicionales se vive con muchísimo estrés. Y para algunas personas eso puede estar bien, todos tenemos formas de pensar diferentes. Sin embargo, yo creo que cada persona Debe buscar la pasión dentro de su alma, dentro de su corazón y emprender un camino que realmente nos lleva a alcanzar nuestros sueños. Los sueños de las personas deben ser más grandes que sus miedos, más grandes que ese trabajo mediocre. Yo también fui empleado por más de 10 años y a pesar de que tenía unos ingresos relativamente buenos, veía cómo el dueño de la empresa podía darle una buena calidad de vida a su familia. Podían hacer viajes que yo quería hacer, y sin embargo para mí el dinero y el tiempo no eran suficientes ni para ninguno de mis compañeros de trabajo, ninguno de nosotros podía hacer lo que el dueño de la empresa sí podía hacer porque en muchas ocasiones teníamos el dinero pero no teníamos el tiempo cuando me puse a analizar mi situación y la situación de mis compañeros de trabajo pensaba que yo también podía alcanzar ese nivel de vida teniendo el tiempo y el dinero suficientes y que si la gran mayoría de mis compañeros se lo propusieran también podían lograr cosas más grandes pero a la mayoría de las personas le da miedo emprender, perder esa estabilidad. Entonces por uno de esos recordes de personal, la vida me llevó a la decisión de emprender. Y fue un completo desastre, yo no tenía ni la menor idea de cómo se debía montar una empresa o cuáles eran los pasos que debía seguir para crear una empresa. Desafortunadamente no existía una guía donde te dijeran, mira, siguiendo estos pasos vas a avanzar mucho en tu camino y vas a reducir tus posibilidades de fracaso y así inicié el camino por el mundo del emprendimiento, un fracaso, después otro fracaso, pero me di cuenta que estaba aprendiendo mucho, mucho más de lo que me imaginaba que iba a aprender, con cada emprendimiento que hice me fue mejor que con el anterior y así logré junto con mi esposa crear una empresa que después de 5 años de trabajo fue vendida en más de 10 veces su valor inicial. Y estoy seguro que las personas si dedicaran dos horas al día, solamente dos horas al día, enfocándose directamente en sus proyectos de emprendimiento su vida en el transcurso de uno o dos años cambiaría completamente cambiaría su manera de generar ingresos y ni siquiera dejando su empleo o su oficio actual simplemente sacando dos horas al día para explorar todas sus capacidades y enfocarse en su nuevo emprendimiento de esa forma lograrían cambiar radicalmente su vida si las personas logran hacer que sus pasiones sean más fuertes que sus miedos van a cambiar la vida de ellos y la vida de sus seres queridos para siempre.